Hola, soy Penelope Muñoz del grado séptimo del colegio UNICAP. Para este reto final del pensamiento bioético hablaremos de varios temas. El primero de ellos es la estructura atómica. La estructura atómica es la disposición que presentan los elementos más pequeños que conforman la materia, o sea, los átomos, los cuales están compuestos de electrones, protones y neutrones. En el átomo distinguimos dos partes, el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva, los protones, y partículas que no poseen con carga eléctrica, que son neutras, los neutrones. La masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón. Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones, este número que caracteriza cada elemento y lo distingue de los demás, es el número atómico. La corteza es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los electrones, que son los que tienen carga negativa. Estos ordenados en distintos niveles giran alrededor del núcleo. La masa de un electrón es, es unas dos mil veces menor que la de un protón. Los átomos son eléctricamente neutros, debido a que tienen igual número de protones que de electrones. Es decir, que el número atómico también coincide con el número de electrones. Este es el modelo atómico que conocemos. En la actualidad, este conocimiento es posible a diferentes pensadores que estudiaron el tema a través de la historia. Han existido muchos modelos atómicos en la antigüedad. El filósofo griego Demócrito consideró que la materia está constituida por pequeñísimas partículas indivisibles, eternas e inmutables, a las que llamó átomos. Más adelante, Dalton descubrió que los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y forman más de un compuesto. Por ejemplo, un átomo de carbono con un oxígeno forma monóxido de carbono. En 1904, Thomson propuso un modelo donde el átomo esté compuesto por electrones de carga negativa distribuidos uniformemente en el átomo positivo incrustados en este como gránulos al igual que las pasas de un pudín. Ernest Rutherford en 1911 explicó un nuevo modelo atómico que poseía un núcleo en el que se concentra la masa y la carga positiva y una la zona extranuclear en la que se encuentran los electrones de carga negativa girando de manera similar acumuladas en los planetas alrededor del Sol. En 1913, el modelo atómico de Bohr fue el primero en explicar cómo los, los electrones giraban en órbitas estables y circulares alrededor del núcleo. Sin embargo, años más tarde, Sommerfeld expuso una versión relativista del modelo atómico de Bohr, planteando que las órbitas por donde se mueven los electrones también pueden ser elípticas y que el núcleo del átomo no permanece, no permanece inmóvil, sino que tanto el núcleo como el electrón se mueven alrededor del centro de masas del sistema, situado muy próximo al núcleo. Más adelante, Schrödinger surgió que el movimiento de los electrones en el átomo correspondía a la dualidad onda-partícula y por, y por consiguiente los electrones podrían movilizarse alrededor del núcleo como ondas estacionarias. El segundo tema al cual nos referimos son las propiedades de la materia. Son aquellas que definen las características de todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Las propiedades de la materia pueden ser generales o específicas. Las propiedades generales son aquellas características comunes a todos los cuerpos como son masa, cantidad de materia que contiene un cuerpo, volumen, espacio que ocupa un cuerpo, peso, la fuerza que ejerce la gravedad sobre este cuerpo, porosidad, espacio que existe entre las partículas, Inercia, característica que impide a la materia moverse, la intervención de una fuerza externa. Impenetrabilidad, propiedad que, de que un cuerpo no puede usar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. Divisibilidad, la capacidad de la materia de dividirse en partes más pequeñas. Por otra parte, las propiedades específicas de la materia son las características que diferencian un cuerpo de otro. Y son agrupadas en propiedades físicas, que son aquellas que definen la estructura medible del objeto, como por ejemplo, el olor, la textura, el sabor, el estado físico, etc. Y las propiedades químicas, que son las propiedades que cada sustancia tiene con respecto a otra sustancia, para crear otras nuevas, como por ejemplo, la combustibilidad, la oxidación, la reactividad, la afinidad electrónica, entre otros. Desde la química se distinguen dos grupos de elementos de acuerdo a sus características y sus propiedades, los metales y los no metales. Este es el tercer tema de esta investigación. Los metales son elementos químicos extraídos de la tierra o producidos por aleaciones de metales. Los metales pueden ser fundidos y cambiar su forma. Son un grupo de elementos químicos que presentan gran parte de las siguientes propiedades físicas. Un estado sólido a temperatura normal es mercurio, que es líquido, opacidad excepto en capas muy finas. Son buenos conductores eléctricos y térmicos y son brillantes una vez están pulidos. Algunos ejemplos de metales son el aluminio, el hierro, el cobre, el bronce, el acero, el oro, el plomo, etcétera. Los no metales son elementos químicos con alta electronegatividad, es decir, que no son buenos conductores de la corriente eléctrica y ni del calor. Son muy débiles por lo que no se pueden ni estirar ni convertir en una lámina. No son maleables, no son corrosivos, son buenos oxidantes. Forman aniones y están presentes en los minerales de la corteza terrestre, en la atmósfera o en las sales marinas. Algunos ejemplos de no metales son el azufre, el carbono, el cloro, el fósforo, el helio, el nitrógeno, el oxígeno, el yo, etc. Los metales y no metales se encuentran separados en el sistema periódico por una línea diagonal de elementos. Los elementos a la izquierda de esta diagonal son los, son los metales y los elementos a la derecha son los no metales. Los elementos que integran esta diagonal son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, polonia y astato. Estos tienen propiedades tanto metálicas como no metálicas. Finalmente hablaremos de otro tema muy interesante, el pH. Es un baremo ideado para medir las, la alcalinidad o la acidez de una sustancia y nos indica el porcentaje de iones de hidrógeno contenidos en determinadas disoluciones. Por eso pH, la abreviatura de potencial de hidrógeno. Los valores del pH varían en una escala que va de 0, el valor más ácido, hasta 14, el valor más alcalino. En este sentido, el 7 sería el valor más neutro. Los alimentos también se caracterizan por tener un pH. Las sustancias ácidas como el jugo de limón tienen un pH entre 2 y 3. La orina entre 4 y 7, y por supuesto los jugos gástricos tienen un valor entre 1 y 2. En cambio, las sustancias alcalinas o sustancias base tienen valores más altos, como la leche de magnesia, entre 10 y 11, o los limpiadores con amoníaco, cuyo valor está entre 11 y 12. Sin embargo, existen sustancias neutras, como el agua pura o la sangre, cuyo pH está entre de 7 y 7.3. La cies o la alcalinidad de un alimento son un factor determinante para controlar el crecimiento bacteriano en estos. A través de un, P, de un pH neutro, la mayoría de bacterias crecen muy bien. En un pH entre 5 y 8 crecen la mayoría de los microorganismos patógenos. En un pH bajo, o sea en condiciones ácidas, se detiene el desarrollo de bacterias. Por eso en ocasiones se añade ácido láctico a los alimentos para aumentar la conservación en, la, en alimentos ácidos. Y por tanto, con un pH bajo como el limón y el vinagre, la acción conservadora es mayor, ya que se inhibe el crecimiento microbiano. La acidificación de los alimentos es un proceso que consiste en reducir el pH de alimento para impedir el desarrollo de los microorganismos patógenos. Por ejemplo, en mi casa he notado que los alimentos con tomate o con algunas verduras se deterioran más rápido que, por ejemplo, una lata de atún o una lata de salchichas que vienen acidificadas para que se conserven. Esto es porque las verduras tienen un pH más alcalino y no se conservan tanto como alimentos con un pH más ácido. Sin embargo, eso no quiere decir que los alimentos ácidos sean los más saludables para el consumo. Lo ideal es que la alimentación esté compuesta de un 20 a 25% de alimentos ácidos y de un 75 a 80% de alimentos alcalinos. Solo pues así podremos ir creando paulatinamente un ambiente equilibrado al interior del cuerpo, de tal manera que sea protegido de enfermedades y del deterioro celular. Mantener la frías y la alcalinidad balanceadas en el cuerpo es la clave para la salud y el buen funcionamiento de nuestros sistemas. Para esto se debe tener en cuenta que los alimentos se clasifican según el efecto que tienen dentro del cuerpo después de la digestión y no según el pH que tienen por sí mismos. Ácido y sabor no es un indicador del pH que pueden generar dentro del organismo, como es el caso de los cítricos, que a pesar de saber ácido, tiene un efecto en el organismo completamente alcalino. Los minerales como el potasio, el calcio, el sodio y el magnesio forman reacciones alcalinas en el cuerpo. Se encuentran principalmente en las frutas y las verduras, contrariamente a los alimentos que contienen hierro, azufre y fósforo como las carnes, el huevo, los lácteos y los frutos secos son promotores de acidez en el cuerpo. Hasta aquí mi video, espero que les haya gustado.